Estén con todo, como siempre. ¿no? Vamos, como siempre. ¿Arrancamos con los señuelos? Arrancamos con señuelos. Bueno, dale, vamos. Vamos. Por favor. Peje vamos. Los primeros del río de la Plata. Con, a bordo del Máximo con Gustavo Almela. Espectacular. en la, la orillita. Ahí, ahí, eh. Bastante lindo, ¿eh? Picón la primer bola, ¿verdad? Vamos. Inaugurando la temporada de Pejerrey. Viene bien. Lindo pescadito, ¿eh? ¿Qué tamaño? Bueno, bien ahí. La cuestión es que piquen, va, no importa dónde. ¡Jesús! <ríe> Qué lindo ese. ¡Vamos, los piques! Si sí, algo viene, bien, ¡Vamos! ¡Peque, peque! ¡Vamos! Está chiquito, ¿eh? Vamos, ¿qué? ¿Qué? Toma, bigotero. Chiquito,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 o tranquilamente puede venir una botellita de ciento, una lata de cerveza, o lo que ustedes precisen. Posado de la marca Coleman, una marca súper conocida, reconocida en el mercado. El tamaño es súper grande, cualquier persona, independientemente del tamaño, sí. se va a poder acomodar perfectamente. Viene también con su bolsito para el transporte. El <risa> tumbo del riopla, vamos. Mira que Vamos, el termo del plá oh, oh, oh. Esto es para. Oh, oh, oh. Vamos. Oh, oh, oh. Vamos, vamos. Sí, sí. Yo voy triplete. Mirá. Sí, es sí, el sí. ahí está ahí, sí. se ve lindo eso, está, ahí está, sí. ah, está, ahí está, ahí ahí Arzo, arrancó el Río Pla. Vamos con Gustavito Armela. Vamos. Muy bien. Muy bien, bien. patístico. ¡Otro! ¡Vamos! Mira qué lindo, qué vital pinta. Ah, Vamos. Bien, Rafa. Te Muy bien, eh. Te agarraste la mano al peje, ¿eh? Sí, Eso. Un coto, eh. Eh, Cotito. El Cotito el que me enseñó todo. ¿Se lo dedicamos a Leandro esto? Dedicado a Leandro. Eso. Vamos, gringo. Abrazo grande. Tiene un ojo... Bueno, uh, misión cumplida, los primeros pejes en el río de la plata ya están picando. Acá está la muestra. Acá está la muestra de la pesca. Igual todavía queda, queda un rato más para con el señor, pero bueno, el objetivo de pejerrey está cumplido. salieron los primeros. Así bueno, los primeros ahí está temporada si la quieren. A pescar, que venga la gente que ya pueden salir a pescar. Peje y algo de variado también. Bueno, Espectacular. Pues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 50-54-97 y 4-16-178 En Facebook, Pesquero El Amanecer Vamos estar realizando una, una pequeña nota hoy de relevamiento. La primera de la temporada, temporada 2022. Este, bueno, para ir mostrando cómo está el pique acá en la laguna de Villa Cañadas. Eh, tenemos bueno, buena data, está saliendo mucha cantidad de pescado. Si bien el tamaño era algo chico y medianito, bueno, con este cambio de clima que se ha venido, ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero. Este, vamos a salir a hacer la, la notita con el guía Santiago Gerlein de acá de Pesquero Luis Robea, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Así que ya en un ratito más vamos a estar mostrando imágenes del pesquero y arrancando la jornada de pesca. Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos haciendo la primer nota de la temporada de Pesquerrey 2022, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Gerle. Bueno, muchos ya lo conocerán porque hemos hecho algunas notas con él, está publicitando también en el, en el programa, entonces podrán ver sus teléfonos, sus datos. Este, tenemos buena referencia a La Laguna, que empezó a picar muy, muy bien. Había arrancado con un pescadito chico y mediano, pero bueno, eh, estos últimos días ha mejorado un poco el tamaño. Así que bueno Santi, bienvenido al programa como siempre. Gracias por permitirnos este, hacer esta notita junto a vos. Y bueno, contanos un poquito cómo está la pesca en estos días. ¿Y cómo está Cesar? Muy bien. Eh, la pesca está muy interesante. Como vos decís, empezó a picar ahora un pescadito de mejor porte, eh, que es lo que vamos a intentar buscar ahora hoy. Y también a ver si podemos encontrar alguno de los buenos pejerreyes que sabemos que, que tiene esta laguna, ¿no es cierto? Famosa y reconocida sí. por los Matungos de la Zoraya, precisamente. Así que bueno, ya estamos acomodando las cosas en la embarcación acá de Santi. Este, en un ratito vamos a salir a hacer la, la notita, esperemos que nos toque un buen día, que se levante un poquitito de viento, que está muy tranquilito todavía. Así que bueno, ya vamos a ir con las imágenes. Hace nada, cinco minutos que tiramos, ya tuvimos la primera capturita. Ahí vamos al agua. Bueno Santi, acá seguimos. Ya bueno, o sea, un pescadito un poquito de mejor tamaño, o sea un pescado de medida este, de 25 centímetros. Dale, seguimos. Bueno, acá con una captura de Juan, ya o sea, un pescadito más interesante, ¿eh? vamos mejorando, vamos mejorando. Muy lindo peje, che. muy lindo peje. Bueno, vamos a, a presentar a Juan. Buen día, Juan. Bienvenido al programa. Gracias por facilitarnos la carnada para hacer esta nota. El hermoso pejerrey, de Juan. Vamos. Bueno, robado. Eso da es la pauta: que hay mucho pescado. Movió la bollita, cañamos y lo robamos. A ver, seguimos, Santi. vamos con otro o sea, pescadito a medida lindo lindo pescado, lindo pescado. Vamos. bueno gente acá estamos llegando al, al lugar de pesca acá venimos navegando muy muy despacito con santi este, vamos a probar acá en una zona de, de bajo de playada a ver qué pasa si tenemos suerte vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar para que la gente tenga idea cuando se lleguen a las horarias, más o menos con qué caña y, y qué líneas estamos pescando vamos a utilizar cañas Pejerreyceras típica para Laguna, telescópica de 4 metros, 4 metros 20, riles frontales medianos, cargados con multifilamento, 0,16, 0,18, anda perfecto. Eh, líneas, vamos a usar líneas de tres boyas, que puede ser madera balsa, puede ser poliuretano, eso va en gusto del pescador. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46.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 te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. 55 -1425. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Gerlein.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 en la punta una aceitunita, una pequeña aceitunita eh, que va a actuar a modo de tramposita porque vamos a tratar de buscar el pescado bueno y vamos a intentamos el pescado grande y por ahí este, come con desconfianza toma y suelta entonces al tener una bolsa más chiquita más sensible, ofrece menos resistencia y a veces se logran las mejores capturas en esa bollita así que bueno, con todo listo este, vamos a armar las líneas mojarra, viva como carnada acá de nuestro amigo Juan que nos proveyó la... Este, la, la carnada para la nota, ya van a aparecer los teléfonos también de en pantalla Juan está trabajando con el pesquero, realizando la venta de carnada así que bueno, este es otra, otro de los servicios que brinda el Pesquero Luis a venta de carnada en el, mismo, en el mismo sitio de pesca Bueno, acá vamos con el primero de Santiago un juvenil, muy buena población de pejerreres tiene esta laguna ¿Se va al agua ese Santi? Sí. Árvaro Este es un pescadito más lindo Un pescadito más interesante Santi, es lo que se empezó, lo que nos costaba vos, oh, bueno que... Los días con el cambio de temperatura, el cambio de clima, se empezó a ver el pescado de mejor tamaño. ¿eh? Buen bueno, acá parece buen pescado. Vamos a ver qué pasa. Catafón con el copo que nos va a ayudar. Un pasito, lo vamos arrimando. ¡Eso! Bueno, Santi, es lo que venimos a buscar. Pero sí. Es lo que vinimos a buscar. ¿Tiene que a ver que lo vamos a mostrar bien. Pejerrey quiere ganar unos 600 gramos Sí, 500 600 gramos Un hermoso Matungo de la Zoraida Muy bien Espectacular Bien cortito Vamos, seguimos Bueno, otro mediano lindo, Santi